de los Maestros Copnama, ubicado en la calle Mayor E. Valverde, del sector en Sánchez Miraflores, Santo Domingo, República Dominicana. Esta actividad es de sumo interés para nuestras maestras y maestros, así como directores del sector educativo. Los medios de contacto en pantalla sirven para confirmar su asistencia. No se lo puede perder.